La clave del mundo de los negocios está en saber hacia dónde va el mundo y llegar tú allí primero. No lo digo yo, lo dijo Bill Gates.